Y el título de esta de este jueves, de esta semana es Y volví mi rostro a Dios, el Señor. Una palabra que la podemos encontrar en Daniel capítulo 9, 3 al 4. Esa, mucha gente eh, pregunta, pero cuando estoy orando, ¿por qué no puedo entrar en esa intimidad? ¿Por qué no puedo entrar eh, realmente en esa en esa comunión con el Señor? Bueno, bueno, vamos a ir rápidamente a Daniel capítulo 9, versículos 3 y 4. Y dice... Y volví mi rostro a Dios el Señor, hay una coma, buscándole en oración y ruego, coma, en ayuno, silicio y ceniza. Y continúa el versículo 4. Y oré al Señor mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser, temido, guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos y hermanos de cristianos en la gloria. aquí en la fe que conquista el Señor nos está diciendo mira lo que es claramente lo que nos dice el Señor y volví mi rostro a Dios el Señor buscando ¿qué está haciendo primero Daniel? buscan la presencia del Señor es cuando tú estás realmente quieres hablar con alguien o cuando te enamoraste de tu esposa o de tu esposo, tú buscaste que lo conquistaste primero para llamar su atención. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer, de, mejor dicho, desbloquear eh, desbloquearte, desa, eh, eh, quitar todo lo que en ese momento tú quieres tener esa intimidad con el Señor, te necesitas buscar su presencia, tener esa paz, quitar, mejor dicho, quitar el teléfono, apagarlo, eh, mejor dicho, estar en... En un momento de conexión con el Señor, en ese momento de hablarle. Y por eso dice el, prof, el, el profeta Daniel, dice, Daniel en y después dice en oración y ruego. Son dos cosas diferentes. Mira que cuando siempre escudriñamos la palabra, miramos cada palabra, cada coma, todo lo que diga, porque realmente cada a, a, todo significa algo, cada palabra, eh, eh, cada punto significa algo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y mira que buscándole es conseguir o descubrir a una persona. Ese es el significado. ¿Estás buscando, estás buscando su presencia realmente? ¿O estás pensando en ese momento de oración? Papá, yo quiero esto y estoy pensando que qué voy a cocinar, qué voy a hacer en el almuerzo, qué voy a hacer en la comida, mañana voy a pagar los recibos. No, necesitas llegar adelante de su trono. Necesitas estar en su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Algo maravilloso que nos dice, eh, buscándole, buscándole en oración y ayuno. So, eh, eh, y ruego, perdón, en oración y ruego. Oración, ¿qué es oración? Tú me estarás preguntando. Tú muchas veces dicen que es hablar con, con, hablar con Dios. Y la oración es un diálogo entre Dios y los hombres. Y el Espíritu Santo, esta semana, nos da estos puntos. El hombre ha sido creado para glorificar ¿qué? a Dios en esa oración. Y a través de la oración, miren lo que nos dice el Espíritu Santo, esos puntos maravillosos, se le da la gloria de lo cual el ser humano se beneficia espiritualmente. Tú realmente cada día te llenas de su Santo Espíritu, realmente en esa oración estás luchando, pero antes eh, de hacer esa conexión, mejor dicho, se está haciendo esa batalla espiritual, porque en ese momento te va a sonar el celular, te va a llamar todo el mundo, eh, van a haber tantas interrupciones porque Satanás va a usar o va a hacer lo que sea para que tú no tengas esa intimidad con Dios. Y otro punto que nos pone el Señor en la oración, queridos hermanos, recibiendo el amor del Padre por la comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Llénate de su presencia. Entonces cuando tú tengas ese momento de oración una vez más y volví mi rostro a Dios, al Señor. Cuando tú vuelves eh, tu rostro al Señor, tu Dios al gran yo soy, busca su presencia, este, ar, eh, arrodíllate, está al frente, eh, eh, delante de ese, altar, de, oración, de ese altar, de oración, en ese momento, y ya cuando estás delante, ora con el Padre, ora, y, y mira que el ruego es la petición hecha con el fin de alcanzar lo, lo que se pide, entonces lo buscas, primero haces esa oración, tenés esa, esa esa esa, esa esa charla con el Padre y hablas con el Padre le pides perdón de todo lo que tú haces de todas tus iniquidades y vas después a un ruego a tus peticiones en el nombre poderoso de Jesucristo en ayuno, silicio y ceniza y ceniza sí mira que el Señor Mira, es únicamente un versículo, estábamos hablando, hemos hablado de un versículo. Y mira aquí en el, un salmo, en el Salmo 145, 18, mira lo que nos dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Ese Salmo maravilloso, como el salmista decía, ah, el Señor está cerca de quienes lo invocan. ¿Tú realmente tú lo invocas de verdad? Una vez más el ejemplo, cuando tú eh, estabas eh, conquistando a tu esposo o a tu esposa, bueno, tengo que conquistarla. Me gusta, pero tengo que conquistarla. Bueno, Enviémosle eh, esto así. Y ya. No, necesita hacerlo con agrado, con amor, invocarlo. Sentir, porque el Señor conoce tu corazón, conoce tu vida. Y es por eso que el Señor, eh, si tú le pides algo, y si el Señor dice que no va a concuerdo lo de tu corazón, el Señor va a decir, no, porque yo me voy a presentar, si sí, su corazón dice una cosa, pero lo que dice su labios es otra cosa. Su actitud. Y es por eso que el Señor nos lleva el Salmo 20, versículo, versículo 4, que dice, te conceda, que te concedan lo que tu corazón desea, Iglesia, que haga que sea que se cumplan todos tus planes, como le decía, como decía el salmista, que realmente lo que hay en tu corazón y en tu mente sea lo mismo. ¿Tú quieres ser de pronto como el pastor que tiene más fama que otros? No, aquí no buscamos fama. En que gloria, buscamos fama. Aquí buscamos a, a poder llevar la buenas nueva de renunciar. Eso, es, eso es el regalo más grande que el Señor nos ha dado. Esa gracia que nos da, esa gracia que debemos de dar. Esto que hacemos aquí en Cristo de la Gloria. Es por eso, por eso el Señor lo, lo ha titulado el Espíritu Santo y volví mi rostro a Dios, el Señor. ¿Cuántos Danieles hay hoy en día? ¿Cuántos realmente están una vez más buscándole? en oración y en ruego búscalo primero llénate de su presencia y comienza a llenar, en esa oración a hablarle al Padre comienza a hablar llenarte de su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo Padre Celestial te amamos, te glorificamos Padre, padre Amado y, y ruego y, y el versículo 4 de, de, del, del capítulo 9 de Daniel dice y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo Ahora, Señor, escucha esto. Mi alma te alaba, Señor. Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Cómo estás tú con Cristo? Como se lo ha dicho a muchos hermanos, si viniera Cristo hoy, ¿te irías con Cristo. Si realmente el Señor le diría, tú no me buscaste, tú fuiste insensato, tú únicamente venías a buscar una bendición. Entonces, que esa búsqueda sea de corazón. Y mira que el, un proverbio, capítulo 3, 5, 6, mira lo que nos dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Escucha esto, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Qué hermosa palabra nos está diciendo el Señor en esta, en esta emisión. Así que, mi hermano, Haz como Daniel, llénate de su presencia, haz eso, esa oración, ese ruego, Llénate de ese ayuno, de ese silicio, y, y, y realmente dile, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso. Mis hermanos, el Señor nos ha hablado. Y ya para ir terminando, Mateo 6, 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre, que está en los secretos. Así tu Padre que, que, que ve en los secretos, que ve. Lo que se hace en secreto te recompensará. Jesucristo en esa época no tenía un cuarto. Jesucristo no tenía un lugar donde poner su cabeza para ir a dormir y para acostarse. ¿Sabes lo que, sabes, para entender esto aquí? ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando estés en un secreto, cierra, cierra esa mente únicamente para Dios. Todo lo que, las preocupaciones, todo se van en el nombre de, de Jesucristo. Todo, todo espíritu que esté interferiendo ahí, cierra. Por eso Jesús oraba de madrugada, por eso Jesús se a las montañas, por eso Jesús te está diciendo, cuando ores, cierra esas, pu esas puertas en tu, en, en tu cerebro y ten esa búsqueda, esa oración, y ese ruego para con el Padre. Mis hermanos, el Señor te ha hablado, el Señor nos ha hablado, que Dios te continúe bendiciendo y síganos, propaga esta palabra, ponle un like, eh, suscríbete, ayúdanos a propagar las buenas nuevas de reina en los cielos. Una vez más, no buscamos fama, buscamos es que la palabra de Dios se difunda por las diferentes almas que el Señor ha predestinado por este canal y por estas redes sociales. Bendiciones y que Dios te continúe bendiciendo. Amén.